DOAJ es un directorio de revistas de acceso abierto que cubre todas las disciplinas y su ámbito es internacional. La base de datos es un lugar excepcional para conseguir artículos a texto completo, de forma gratuita, pero también se puede utilizar para buscar indicios de calidad en revistas de acceso abierto. Del total de revistas que indexa DOAJ podemos limitar por una serie de campos. Algunas de las revistas que superan requisitos más estrictos pueden obtener el DOAXIL, que es un reconocimiento de buenas prácticas y se indica con este sello. También tenemos la opción de Article Processing Charge, donde veremos solo aquellas revistas que no cobran al autor por publicar en acceso abierto. En el siguiente campo... Podemos limitar por disciplina y lo que nos ofrece son una serie de revistas del área temática que hayamos escogido. También les podemos escoger por idioma, tipo de licencia, editor o país de edición o los tipos de revisión que utilizan las revistas.